Hoy os traigo Resident Evil 7 Hey, muy buenas monstruitos Me tiro por aquí, chicos Y me voy a una zona segura, ¿vale? Aquí no hay problema, aquí no puede entrar, tío, ¿vale? No puede entrar ni por ahí, ni por ahí No sé, magia, magia del Resident Evil Pero no se puede entrar por aquí, ¿vale? Así que nada Eh, vale Cositas que me quiera dejar, primeramente, ¿vale? La... la munición de la escopeta la voy a dejar de mientras, ¿vale? Y esto, eh, que es un compuesto químico, lo voy a dejar también. Y la, y la munición, esta, lo dejo también, ¿vale? Eh, las monedas antiguas, no sé si utilizarlas. Las cintas, las cintas la voy a dejar ya porque creo que no me va a hacer falta, ¿vale? Esto, eh, una estructura de madera extraña, hecha de madera. Esto no sé yo para dónde me hace falta, así que me lo voy a guardar por si acaso, ¿Vale? Y de momento vamos a guardar la partida de nuevo. Vaya que me muera aquí y me dé algo, ¿vale? Ay, cerdito, cerdito, cerdito. Vale, hay que cruzar el pasillo este y doblar para irnos a la siguiente parte, ¿vale? El tío se va a quedar aquí. De momento creo que nos va a tirar hacia el otro lado. Entonces, me tengo que dar bulla, ¿vale? No sé si está aquí. La verdad... Pero nos vamos corriendo ¿eh? Ok, vamos a poner Lo que viene siendo esto La cabeza, primero Vale, ya tengo una puesta Vale, el péndulo El péndulo me hace falta para el reloj que tengo en la otra parte Así que no lo vamos a llevar. Y la, la zona esta de... O sea, esta parte de madera creo que va aquí. A ver. A ver si puedo hacer lo del pájaro. Eh. Aquí. De momento vamos bien, ¿eh? He abierto otra zona nueva, así que bien. Y la parte de arriba nos hemos dejado como una especie de medicamento. Ahora creo que nos vamos para el sótano. En la parte de arriba, recordad que no hemos dejado la escopeta y también un, un, un compuesto para poderlo hacer con las plantas, ¿vale? Para, para un medicamento. A ver, verás tú que me va a venir, el tío. Y me va. Vámonos con la pistola, por si acaso, ¿vale? Ya creo que es la casa de invitados, ¿eh? La llave del, del cuervo Ok, esto todavía no la puedo colocar. Vale Hacen falta ganzúas para poder abrir algunos maletines, ¿vale? Mira, ahí creo que voy a encontrar una. ¡Ay, qué asco! Y nada, ¿no? Vale, y nada. Vale, no tengo nada por aquí. A ver qué dice la nota. Un momento. Marido y niño de vacaciones Marido, eh, o sea Vale, esto es como un poco de historia Tampoco voy a, me voy a poner aquí a leer Que hay muchos textos eh... Dice que le dibujado a un niño Tiene pinta de que está en la casa Le pone la cosa chula. Pone la cosa chunga Vámonos, vale Lo voy a intentar evitar de momento No me voy a entretener ahí a... a intentar matarlo Porque creo que no merece la pena de gastar munición en el bicho, vale Entonces vamos a intentar pasar de él de momento, que creo que no me va a perseguir. Vale. Y tengo otra zona de auto guardado. Vale. Eh, vale, tengo ahí unos polvos que eso creo que es para combinarlo con la... La pólvora, ¿vale? ¿Pone? Esos cerdos están buscando... Okay. Eh... Vale, tengo que, Lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Lo de las cabezas de, de perro. Que creo que van a estar en el sótano, ya os digo. ¿eh? Okay. Vale, vamos a coger un momento Lo que viene siendo la pólvora. A ver si me puedo hacer Algún químico o algo. Vamos a intentar mezclarlo. No puedo mezclar nada okay. Esta munición Munición mejorada de pistola vale. pues Creo que me voy a hacer De, de momento me, munición mejorada ¿eh? Munición mejorada Para así eh, cargarme los bichos antes Esto es un estimulante Medicina, ah vale, para hacernos Medicina, ok Mira, lo del péndulo, lo del péndulo lo voy a dejar aquí Chicos, porque eso es la, en la primera Zona, entonces tenemos allí un baúl el cual podemos intentar coger y así nos liberamos un poco de espacio. Me hace falta una ganzúa. Vale, vamos a intentar guardar de nuevo la partida. Y... y yo creo que vamos a intentar bajar al sótano. Y poco más, ¿eh? Porque no sé cuánto llevaré en directo, la verdad, ahora mismo. Pero vamos. ¿Ven? ¿Eh? Vale, por aquí no hay nada. Un saludito para Rocío, que también está por aquí. Vale planta, no me la puedo llevar para, eco, para cambiar la munición, ok. De momento no voy a cambiar la munición, Tiene ¿eh? vale. un bicho de esto, ¿eh? Voy rapidito por lo mismo Porque se me pueden spawnear La cara, la cara <risas> Ay, Dios mío Vale, voy a comprobar una teoría Si el bicho me persigue por aquí, ¿vale? O si desaparece, vale, no desaparece Vale, vale, vale Vale. No desaparece. No desaparece, vale. Eh, Se está Vale, no. Creo que se está desmaterializando. Un momento. ¡Oh! Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Cabrón. Uy, vale, vale, vale. <risa> Uy, eh, no, eh, la ha he hecho mal, tío. La ha he hecho mal porque me tenía que haber puesto en mi sitio seguro. ¿Sabes? Y ahora me voy a encontrar a uno de frente y otro detrás. Eh. Caca. Caca de la vaca. Eras tú. me voy a llevar. Vale, vale, vale. Abrimos la puerta corriendo. De momento nada más que me he tenido que cargar un bicho ¿eh? Vale, me llevo esto Vale, ahí se genera otro Ahora, creo que me voy a encontrar otro Me va a venir de frente, creo Vale, aquí no tengo nada Voy muy rápido, chicos, porque no me ofiero un pelo, ¿vale? Uf, no me ofiero un pelo eh, tengo otro detrás, ¿vale? Me están acumulando Menos mal que tengo munición de la buena Y aquí arriba tengo otro Vale, este ha desaparecido Dime que ha desaparecido, por favor Un momento, ¿vale? Vale, este ha desaparecido Ok De momento son muy si los enemigos De momento eh, No me han tocado, no voy a hablar muy fuerte Que si no después me muero, ¿vale? No tengo mucha munición tampoco Voy a tener que utilizar la munición de la buena No me apetece Y como estáis viendo, si nos vamos desaparecen ¿eh? Tiene que gastar mucha munición y Simplemente Me he llevado al susto, ¿vale? <risa> Simplemente hay que esté un poco más listo y no gasta munición, ¿vale? Simplemente nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¿vale? Que desaparezca el muñeco. Era cuando eso volvemos, ¿vale? Siempre cuidando de que no me venga alguien más, ¿vale? Por ahí. O por algún sitio, ¿vale? A ver. Eh, he cogido tiempo, ok, eh, a lo que quiero con las chicas 3A eh, Acuérdate, 3A y una huella Vale, hay que buscar 3A y una huella 3A y una huella, 3A y una huella Lo tengo detrás No hay ninguno, ¿verdad? Eh, a ver, me llevo la pólvora. Me llevo la pólvora. Aquí, eh, Tamara. No hay ninguno. Una huella. El número 3. Está cerrado. Mierda, tío. Tira otra vez la munición. Estoy poniendo de los nervios. Vale, aquí no hay ninguno, ¿vale? Entonces, eh, tiene que estar en el otro lado de la morgue. Hay que encontrar más munición, eh. Vale, esto está cerrado. Está cerrado. Aquí me ha salido ante uno, pero creo que me había dejado cositas, ¿verdad? Yo creo que todavía no me deja, ¿verdad? No, se ha cerrado por el otro lado Perfecto ¿Me vienen los dos o no? Han desaparecido, ¿no? Vale, perfecto Vamos a meternos otra vez a coger la planta Esta que me he cogido Que he visto Yo sí me salemos a cuenta lo de la planta, la verdad Pero bueno, hay otro, hay otro Hay otro, ¡Hay otro <risa> Vale, por aquí nada No me dejo más nada, vale, vale, vale Vale, vale, vale Voy un poquito tocada de mientras, pero eh, No me ha hecho mucha pupa, vale Me ha cogido antes un poco Vale, me viene para acá Tío, viene para aquí. Y creo que me voy a meter un momento en la zona segura, ¿vale? Me voy a meter aquí un momento. Hacer recuento, a ver qué tengo. Eh, vale, tengo un químico. Vale, vamos a mezclarnos esto con esto, ¿vale? Ya tengo para cuatro. No, me lo podré Soy mongólica No, lo siguiente, ¿vale? Estoy gastando la munición Vamos, increíble Hoy, ¿eh? ahora mismo como el culo, ya os digo ¿eh? Vale Y eso que estoy intentando ahorrar Todo lo que puedo aquí, ¿eh? Que si no estuviera intentando Evitar, estaría ya sin munición Ahora mismo, ¿eh? mapa. Una munición, perfecto. Ok, por ahí puedo entrar también. ¿Y aquí que tengo. Perfecto, la llave del escorpión, gente. Vale, me llevo una ganzúa, me llevo eso también. Me lo llevo todo. Y un compuesto químico para poder mejorarme, ¿vale? el sótano hacia abajo ¿eh? Estoy poniendo ya un poquillo de los nervios vale. ok a ver vale antes de nada voy a mezclar eh, esto eh, con la planta vale así tengo ya una, un espacio más Voy a bajar de nuevo al sótano este Que no hemos tirado antes A ver Encuentro algo, ¿vale? La munición me La llevo, ¿vale? Y aquí me hace falta la llave de la, de la culebra ¿eh? Que no la tengo todavía Aquí tengo tengo que ponerme la otra Así que vendremos ya en un próximo Próximo futuro ¿eh? Vale Nos vamos se va a pillar Me va a pillar una hostia Vale, vale, nos vamos Vale, antes de meterme ahí Voy a guardar la partida Y voy a dejar más cosas ¿eh? Vale, gente. Eh, eh, eh, voy a dejar una curación, antes de nada. Voy a dejar también lo que viene siendo la foto misteriosa, ¿vale? Eh, el compuesto este, que de momento no lo voy a utilizar, y la munición, ¿vale? Me voy a llevar solamente la ganzúa, Y voy a guardar la partida. Espérate, aquí no era. Aquí. Estoy viendo no hace falta las cintas ¿eh? para poder guardar la partida, así que vamos bien. Y primero antes de nada de bajar de nuevo al sótano, chicos, voy a poner la llave, ¿vale? La de... La que viene siendo la del escorpión, ¿vale? Para poder abrir... ¡Uy, por Dios! Espera, espera, espera, espera. Espérate, espérate. calmas, ¿no? Ok, perfecto Vale, ya puedo abrir esta puerta, así que genial Y tenía otra puerta ¿eh? que ahora mismo no me acuerdo dónde estaba Creo que era en la parte de arriba Por cierto, Qué bien Qué ¿eh? Ahora va a empezar a perseguirnos también por esta parte Así que... Vamos. Fa fatal no, lo siguiente Ok Vale, parece que no viene por ahí eh, Voy a echar mis tafas aquí un momento, ¿vale? Porque he visto que se me ha abierto esta puerta He visto que se me ha abierto puerta antes Vale, y es la misma, vale, vale, vale Pues ya está, aquí en el sótano acabamos de terminar Me viene algo, me viene algo corriendo me viene algo zona segura, por favor Ay, vale. Cuando escuchéis Así alguna música como de media tensión Es que va a venir algún bicho Ya os digo Que hay que tener mil ojos, ¿eh? Ok. Vale, aquí me había dejado esto. Lo vamos a abrir con la, la ganzúa, ¿vale? Y eh, dependiendo... Vale, munición. Esto no sé si es munición, lo que hay ahí arriba, ¿no? ¿no? Vale. La llave del cuerpo, que por aquí todavía no puedo entrar. No ¿Lo he visto antes? Vale, eso me lo había dejado completamente y no, no me había dado cuenta, gente Vale, eh, en vez de utilizar la puerta Esta que hemos abierto Estoy tirando por el otro lado Vale No sé si voy a poder tirar por aquí ahora Más que nada porque eh, Me va a venir el tío, ¿vale? Entonces voy a intentar tirar por aquí a subir hacia la parte de arriba Dónde está ahora mismo Pero bueno Esta puerta no es Vale, vale, ya sé dónde Ya sé dónde está la otra puerta, ¿eh? La cual tengo que abrir Creo que es aquí, ¿eh? Aquí en el medio, me parece Y aquí, vale, vale, vale Abrimos, ¿eh? Ok, vale Listo Chicos, nos vamos a ir a la zona del principio ¿Para cuando termine de aquí ¿Cómo se encuentra últimamente? ¿Ha pasado bastante tiempo? Vale, uff, viene ¿eh? Viene el tío Vale, vale, no nos podemos entretener aquí La mandíbula Viene, viene Vale, vale ¿Es lo que he visto yo antes? Aquí me hacía falta otra ganzúa Con lo cual todavía no la puedo abrir Pero sí puedo tirarme por aquí Y venirme a la otra zona segura Vale Ok eh, ¿Para qué me quiero venir aquí a la zona segura? Porque aquí tenía eh, lo que viene siendo Esto Que es el péndulo Y lo vamos a intentar poner en En el reloj de esta zona, ¿vale? Porque no sé yo si se puede, se puede conseguir algo La llave esta no sé si guardármela, ¿vale? Así que me la voy a dejar de mientras en el bolsillo Y voy a voy a guardar esta zona, ¿vale? Ya que estamos por aquí Como no me cuesta nada, la voy a guardar Está súper intenso <risa> Claro, chicos, a ver, lo que estáis por aquí Por el directo, lo estáis viendo súper intenso ¿eh? Ya después lo subiré también En el YouTube, y bueno, también lo podéis ver Por ahí, si por aquí no este habéis podido verlo te Completamente lo te encontré. Vete a peinar A peinarla Vete a peinar Un calvo Vente a peinar un calvo, Cucú, vente, vente conmigo. Está ahí el colega. Vente a peinarla. ¿Dónde Mira hacia aquí, no me ves. Uh -huh. Pasan completamente cuando está? cuando está en la zona segura. Uh -huh. no me ves. No te vayas. No. Pasa, ¿eh? Pasa completamente de mí Mira, mira, mira, se vuelve loco se Vuelve loco por mis huesos Vente, vente sí, hijo. La putada es que tengo que ir hacia allí, ¿eh? Ay La cosa es que tengo que ir hacia allí, allí porque está el reloj ¿Vale? Entonces tengo que intentar distraerlo de alguna forma Eh... Vale Estoy intentando pensar un poco Sí, sí, ya mismo muero De momento no me ha quedado muerto cuatro veces ¿eh? Y me he salvado, vamos, el culo Bastantes veces, Ya os digo? Sal, sal de donde quieras Sal que de sea. donde quieras, voy a salir Digo. Ahora miro, ¿vale? Un momento Está ahí el tío Aquí <risa> Ay. Amigo Ven Te frustra Una puerta, ¿sabes? Este, ven. Venga, ven Ahora es cuando se me cierra la puerta Vente. Vente que me estás deseando, lo sé, guapetón. Te lo dije, no intentes joderme. Tranquilo que ya te dejo todo yo a ti. Vente conmigo. Uff. Cara cara, guapo. Pero no pases de mí, hijo. No pases de mí, vente, vente conmigo. Está ahí en la puerta, no se vaya ahora. Ay, vale, vamos a dejarlo un tiempo Que se relaje un poquito Porque tengo que mirar otra vez de nuevo Lo de la... Por aquí creo que no puedo tirar ¿eh? Hasta cierto modo, ¿eh? Espera un momento Vale, voy a tirar un momento por aquí Porque me, ac me acabo de acordar De que me he dejado antes Una caja, ¿vale? Se me ha venido a la mente ahora mismo Ya os digo y ahora que tengo la pistola voy a intentar cogerla Así que la cajita esta que me había dejado aquí ¿eh? Voy a intentar pillarla ahora, ¿vale? Ya que tengo la pistola Pero claro, no voy a gastar munición de la buena Porque si no va a ser un... Una cagada bien grande, ¿vale? No se puede Está ahí en forma de fail o algo porque... No sé ya os digo O se accede por el otro lado, no tengo ni idea, ¿vale? La caja está ahí puesta, pero bueno de momento no la podemos coger. Vale No sé si el tío puede bajar aquí abajo ¿eh? Supongo que no, ¿eh? Vale, no sé dónde me he dejado algo. La verdad, voy a echar un vistazo por aquí, por si acaso. Vale, otra cabeza de perra. Ahora eres parte de voy? la familia. Lo tengo aquí justo. Me voy, ¿eh? No miro ni para atrás, ¿eh? Vale, vamos a poner la cabeza del perro. Y nos vamos ahí a ir al carajo, porque... <ríe> Y ahora mismo no sé ni para dónde tengo que tirar, ¿vale? Lo vamos por aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay que encontrar ahora, ¿vale? La llave de la serpiente. La llavecita de la serpiente, que no sé dónde está, la verdad. Hmm. Vale, eso no lo había visto antes Ok Escondite. Eh, ah, unos esteroides, vale Eso es por si me hace falta correo o lo que sea, vale Me había dejado aquí un montón de cosas, gente, y no lo había visto De verdad, eh Más ciega, más ciega Vale, la llave del cuervo allá del cuervo, ahí estoy viendo que hay como una ametralladora va apareciendo el bicho, ¿eh? lo estáis viendo, ¿no? vale ok Iba a cortar, yo creo el directo ¿eh? Pero voy a, voy a quedarme Un poquito más, por lo menos hasta conseguir Lo que viene siendo la escopeta, ¿la gente Ya hemos, he guardado la partida de, de momento Vale Me viene el tío Un momento, eh Ay, Vale Vale, creo que voy a subir a por las escopetas, vale Que creo que me la había dejado en la zona de arriba Si puedo, vale no, pues me van a dar por detrás y ya está. A ver. Estaba en esta zona de aquí arriba, ¿vale? La zona esta. La vieja ya no está, ¿eh? La vieja ya no está, la alcagüeta. Había visto yo la escopeta. ¡No te ¡Oh, hijo de...! ¡Ay, <risa> joder! Tengo ahí la escopeta Pero no la voy a poder ya, ¿eh? Un momento, ¿eh? El susto me ha pegado el tío, ¿eh? He un susto bueno Vale, me llevo la yerbecita okay. Vale, vale, vale Rota, vale. Nos vamos a ir de nuevo, ¿eh? Hacia abajo. Plastarte como a un gusano. Creo que está abajo, ¿eh? En la parte de abajo. ¿Dónde ¿Estás, amigo? Vale, está aquí. He tirado hasta un sarto Ay. <risa> no tengas miedo. <risa> Vale, viene, eh. Viene, viene, viene, viene. Vale, vale, vale. Me asustaba la puerta, tío. Ay, ok, tengo una llamada, me parece de mía, eh. Oh, no, de Zoe, de Zoe. Tengo una llamada de Zoe. ¿No? Mónica. Vale. Vale, tengo la escopeta. Eh, me voy a hacer otro, otra curación de químico, ¿vale? Para tenerla ya hecha. A ver. Vale, la voy a guardar aquí De momento tengo unas cuantas, tengo dos ten, eh, Tengo seis curaciones, eh, de, de momento Voy bastante bien Me estoy dejando aquí las curaciones aquí nada porque ahora mismo no me están haciendo mucha falta, ¿vale? Pero después me van a hacer bastante falta, ya os digo Un momentito, gente, ¿qué? ver. A ver Vale Voy a guardar la partida, más que nada, porque... Uy, vale. No me digas que no puedo guardar la partida. Espérate, no. Vale, tenemos ocho ranuras. Vale. Pues aquí misma. <coughs> ok. Voy a guardar la partida porque he cogido la... La rota. Y ahora tengo... No sé. Ahí el tío Ay. Hola Hola amigo Me he tirado yo muy pronto Para ti 200 guapo Calvito mío Calvito, vente conmigo Me he equivocado de puerta Soy contra del culo Para pegar un hachazo, lo estoy viendo, lo estoy presintiendo uf, uf. Hola amigo Sabes De que tú que y yo no nos llevamos bien. Ahí estás. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Tenés una charla conmigo? ya la escopeta ahora sí que sí, chicos vamos a guardar la partida, ¿vale? Eh, bueno, espérate, que no ha abierto la puerta go and